Hola a todos, mi nombre es Juan Auto Sales. Muchos de ustedes ya me conocen, tengo varios años en el mercado. Les estoy ofreciendo a que se lleven su auto, o camioneta ya. Aquí podemos ofrecerle las mejores facilidades con el tema del don payment, con cuotas bajas y los vehículos en parte de pago. Puede ser requisito más importante tener una identificación y probar su trabajo. Cualquier tipo de identificación puede ser de Estados Unidos o de otro país. El trámite es rápido pueden comunicarse conmigo y pueden escoger entre todo este inventario, 300 vehículos para escoger, entre pickups, autos, van, sedans. ¿Qué esperan? Llámeme y tengan su auto ya. Ahí está mi número de teléfono, como pueden ver en la pantalla. Los saluda Juan auto Sales.